VIDEOS EXTRAÑOS SIN CONTEXTO La mayor parte del contenido que me hacen llegar a mi correo viene sin contexto, sin un dato que pueda ayudar a dicha investigación como la fecha, la hora o simplemente dar más detalles de lo que vemos en pantalla. Sin embargo, esto no impide que los metrajes que revisamos mi equipo y yo no nos haga poner los pelos de punta o hacernos cuestionar dichas escenas al no poder encontrar información ni explicación alguna. Es por eso que hoy te traigo un top de videos extraños sin contexto. OVNI captado en el mar Una cámara de seguridad logra captar el momento exacto en que un objeto pasa volando al fondo de la escena. El objeto parece ser muy grande como para tratarse de un pájaro también dudo que sea un avión, veamos el video. Si realizamos un acercamiento, podemos notar que este objeto es de color negro, el color contrario de los aviones. Durante el video, solamente es captado por algunos segundos, pareciendo provenir de la montaña que se encuentra en el fondo, hasta seguir su trayectoria y salir de la imagen. ¿En verdad crees que haya sido un ovni? Cueva de Jesucristo un grupo de arqueólogos liderado por el profesor de la Universidad de Reining, ubicada en el Reino Unido, ha descubierto una cueva en Nazaret que, según creen, podría ser la casa en la que vivió Jesucristo. Cuento con más datos sobre este tema, pero lo que pude investigar es que los arqueólogos que encontraron este sitio consideran que existe la posibilidad de que esta vivienda sea la casa de Jesús, aunque también hay escepticismo hasta no corroborarlo y se lleve a cabo las pruebas pertinentes. ¿En verdad creen que haya sido la casa de Cristo? Bebé Dragón en internet a diario circulan videos sumamente interesantes y misteriosos, como lo es el siguiente clip que me hicieron llegar, en donde podemos ver lo que parece ser un bebé dragón o un pequeño dragón. Esta imagen es increíble, ¿ustedes qué opinan? Con el avance de la tecnología y los efectos especiales y visuales, no puedo descartar que nos encontremos presenciando algo de esta índole. Lo que se me hace curioso es que o están bien hechos estos efectos, o estamos ante una criatura desconocida. Me gustaría saber su opinión, así que pueden dejármela en los comentarios. Subterráneo horripilante un par de sujetos se encontraban explorando un lugar al aire libre cuando lograron llegar a una casa abandonada, a la mitad de una montaña. De pronto, el sujeto nos muestra algo que a simple vista no se podría detectar. <risa> Los hombres se encuentran caminando rumbo a una casa abandonada. Podemos notar que la construcción es muy antigua. Incluso no tiene techo y parece estar derrumbándose. Cuando de repente el usuario decide grabar debajo de dicha obra y podemos notar algo completamente espeluznante. Un cuarto con objetos en forma de cuerpos humanos colgados como si fuera una especie de santuario para realizar rituales. Dichos cuerpos parecen momias, además de que podemos notar algunos otros elementos como flechas y velas. ¿Tú qué crees que hayan estado practicando en este aterrador lugar? Juguete cobra vida en la tumba. A lo largo de los años en las redes sociales han surgido cada vez más exploradores paranormales. Algunos con temas y localidades interesantes, y otros tantos simplemente lo hacen por ganar rating y views en redes sociales. Veamos el siguiente video. ¡Oh! ¡Ah a veces es difícil saber cuándo las transmisiones son reales o no Pero en esta ocasión podemos notar que uno de los juguetes dentro de una cripta Cae de forma estrepitosa y da lo que parecen ser un par de pasos Por lo que los exploradores salen corriendo por el impacto de la escena Quizá el ente se enojó por querer descansar en paz o quizá ese espíritu no era del todo amigable. Yo en realidad veo una especie de rata. Pongan mucha atención y díganme, ¿qué creen que era? ¿Un juguete que cobró vida o una rata? Brujería descubierta Es importante que sepas que la tierra, especialmente de cementerio, es utilizada en diferentes ritos y hechizos con el objetivo de hacer una acción negativa contra alguien como les ocurrió a las personas del siguiente video, donde una cámara de seguridad muestra el momento en el que una mujer sigilosamente deja caer brujería afuera de una casa Podemos ver que al principio, la mujer aparece por unos cuantos segundos, da media vuelta y sale del lugar al percatarse que sus víctimas se acercan, lo que me hace pensar que ya tenía estudiadas a esas personas. Posiblemente se trataba de su expareja o simplemente de alguien a quien quería hacerle algún tipo de daño. Luego regresa y la cámara capta cómo esa mujer deja caer tierra después de que la pareja entró al lugar es claramente un acto de brujería conoces a alguien a quien le hayan hecho algún maleficio similar afuera de tu casa has encontrado tierra extraña tengan mucho cuidado con estas personas malvadas brujería en un panteón desde muñecos con alfileres frascos con trabajos de brujería hasta restos donde se llevaron a cabo rituales entre muchas otras cosas es lo que podemos encontrar en diferentes panteones, no solo de México, sino del mundo. Como lo vemos en el siguiente video, que me hicieron llegar a mi Whatsapp, donde una persona encuentra en un panteón lo que parece ser un trabajo de este tipo. Miren, que me tocita, tocita. voy a sacar los guantes. ¿no? Aquí tengo los guantes, los abridores de brujería y están paseados. Me. Bueno, me vamos a hacer groserías, si no, no, no les prometo nada. Es, pero Está La voy a quebrar La voy a quebrar porque No se puede sacar lo que hay adentro No sirvo no porque apesta macizo. ¡Fa! Tiene un trabajo aquí, oiga. Apesta el frasco. Sí, pues son de orines. O puede ser este un trabajo de, de amarre con, con regla. Al, aquí hay una foto algo, pero está muy destruido. A lo mejor aquí está la foto y la carta, ¿no? Siempre ponen una carta de que es lo que desean pero esta fue ¡fua! El hombre muestra un frasco con algún tipo de sustancia u objeto adentro Se trata de brujería Al no poder abrir el frasco procede a romperlo ¿Y qué sorpresa fue la que nos llevamos? Parece ser que esta persona tenía razón El trabajo que estamos viendo es el denominado amarre El amarre es una manera de sostener la relación a largo plazo además de evitar cualquier situación que ponga en riesgo a la relación. Aquí es donde los amarres tienen un peso importante, y si no tienes la información adecuada, puede volverse conflictivo al tratarse de brujería oscura. ¿Alguna vez realizaste algún amarre? ¿Conoces a alguien que le hayan realizado uno? Las historias más asombrosas las estaré leyendo, y posiblemente haga un top con lo que me escriban en los comentarios. En internet siempre suelen aparecer nuevos casos y misterios que parecen no tener explicación. Pero eso no es sinónimo de que todo lo que veas en la web sea real. Es por eso que te invito a enviarme tus videos a mi correo que estará apareciendo en pantalla. Si quieres que los analicemos y podamos darle alguna respuesta. Mi nombre es Castro. no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de todos mis videos y transmisiones. Asimismo te recuerdo que si te gusta mi contenido puedes apoyarme suscribiéndote a mi Patreon donde subiré archivos prohibidos y exclusivos que nunca he revelado, ahí te estaré esperando.